...los carbohidratos siempre se repartirán... ...entre todas las comidas menos la última... ...que solo utilizaremos carbohidratos presentes en los vegetales... ...algunos preparadores mmm, piensan o creen... ...que deben de dividir los carbohidratos en todas las comidas... ...yo tengo mis propios principios... Eh, ...sobre todo en la práctica... ...el de por qué no utilizarlos ¿no? Primero porque es en el momento junto en el desayuno cuando más grasas utilizamos. Cuando utilizamos una mayor proporción de grasa es cuando eh, tenemos que tener eh, el pico de insulina más bajo posible. Segundo, el cuerpo, por fisiología humana, utiliza mejor las grasas en la noche para la reparación que en cualquier otro momento del día. Tercero, que la mayoría de patologías, enfermedades y sobre todo problemas cardíacos ocurren de noche por la elevación de la presión arterial.